Este mensaje está dirigido directamente al presidente Díaz-Canel. Lo único que estoy pidiendo es la libertad para todos esos presos, como mi amiga Diana Rosa Naranjo, que el único supuesto delito que cometió fue exigir la libertad. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! Bueno, yo soy 1923, <risa> Ernesto Mata. Soy muralista. Tatuador y bueno, pintor. Eh, el, 11 de junio, el 11 de julio, nosotros, bueno, yo personalmente salí a la calle a exigir la libertad plena del hombre. Yo no, exig, yo no salí exigiendo ni comida, ni medicamentos, ni alimentos. Pero verdad, por lo que verdaderamente yo salí fue a representar a, todo, a toda la nación esa oprimida que no la dejan expresarse. Que, no, que por no compartir el criterio de ser comunista o, o, ese, o esa ideología, esa ideología somos oprimidos. El, el 11, yo estuve en varios, en varios sucesos, de, de, en varias manifestaciones, en casi todas las que pasaron ese día. edad de tarde de, a, a Galeano, llevo a Galeano y me encuentro... Con ya que, se, que había, me dicen varias personas, oye, pasó una cosa en el malecón, esto se puso súper malo, ah, no sé qué. Y yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quedarnos aquí. Pasamos por Galea Neptuno. Y cuando llegamos a Neptuno ahí veo que hay una masa súper grande de supuestos revolucionarios, de supuestos revolucionarios, que estaban ahí eh, cazando. Y estaban entre la seguridad del Estado, eh, gente que tú veías normal al lado tuyo como si fuera... Disfrazados, estaban disfrazados Ellos estaban ahí, esperando a que saliera Alguien Diciendo, oye libertad Libertad la verdad, diciendo lo que de verdad Bueno, nosotros, yo empecé a hablar y todo Yo, yo miré a mi esposa sí la, la miro y le digo, ña, ¿Qué cosa es esto? Este es mi Cuba donde yo estoy viviendo? Hola Entonces ya, llegaron más socios, ya más personas Y nos dicen, oye caballero, no es por aquí Es por otro lado Y fuimos, fue que nos empezamos a mover para para Galeano, después fuimos a, hasta Páscar Fraternidad, donde llamamos Páscar Fraternidad. Ahí había una gran masa, una masa super grande de personas que estaban eso exigiendo la libertad, gritando libertad, libertad, libertad, gritando nada más. Ahí no había nadie ni tirando piedra, ni dando golpes, ni nada de eso. Al contrario, estábamos recibiendo, recibiendo el maltrato de la policía. Nosotros nos quedamos así, cogimos una pausa y nos, nos sentamos. Estaba Diana, la muchacha también, que está presa actualmente ahora mismo. Nos sentamos y dijimos: Oye, vamos a coger un día aquí para. Bueno, nosotros no habíamos ni almorzado, no habíamos hecho nada, estábamos tomando agua y ya. Y nos sentamos así de frente al gobierno y, esperamos, y vemos que es una cantidad de guagua, de guagua de, de esa, de de Trantul, con una pila de supuesto, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo es que le dicen eso? Respuesta rápida, espontánea. Una respuesta rápida, espontánea. Así, porque nació. Que los movilizaron, llegando en guagua, y guagua, y llegaban, y yo decía, ay Dios, aquí se va a formar. Y bueno, efectivamente, ahí en la salida del túnel, ahí en la est estatua de eh, llega llegaron todos con palos, con palos a darle palazo a todo el mundo. Así al fly, a darle palazo, tu, tu, tu, tu, tu, a todo el mundo. De ahí, So, de ahí quedaron, no sé, te voy a decir, un aproximado de, no sé, 500, 400 personas. Esas 400 personas, dijimos coño, ahora sí esto se acabó, eh. quedamos vamos Mentira, seguimos caminando. Y fue cuando más gente se nos unió, más gente se nos unió, más gente se nos unió, y un momento en que yo miré para atrás y yo dije, coño, ahora sí, mi me... Cuando llegamos a San Martín, ya a mí me preocupaba un poco porque ya veía que que nos estaban acercando ya demasiado porque era por infanta y cuando llegamos en tema también estaban ahí, ¿entiendes? Ya ya nos habían apretado. Entonces el pueblo va y dice nos dicen Oye, bueno, bueno ya, nosotros no queremos guerra, nosotros cada vez que pasamos por arriba, por el lado policía, levantábamos las manos y decíamos, coño nosotros no queremos una guerra, nosotros simplemente queremos ser escuchados, ser escuchados, que la gente nos escuche, ¿entiendes? Eh, hay gente que salió porque tenía hambre, la gente gritaba, ¿comida? ¿quieres comida? Otros gritaban libertad, otros gritaban, no sé, mucha gente gritaba todo. Ahí es el momento en que Ciudadanos Habanero, el que estuvo ahí, se desahogó. Hasta que llegamos ahí, al, al, a, en Temayo, y nos, y nos pararon ahí y todo el mundo se sentó. primero Nosotros nos sentamos en el piso y hubo un muchacho que me dijo, párate del piso porque, porque si esta gente le da por tirar algo, no vas a poder salir de ahí. Efectivamente, cómo nos paramos en ese mismo momento. En ese mismo momento empezaron a tirar el spray. Shhh, shh, shh. En un momento todo un mundo para atrás. Yo estaba en la segunda línea. Ahí segunda línea de, estaba la primera y estaban. Hoy hay gente de dos tipos. Gente de dos tipos. Lo mismo o guapo, guapa guapo, que, el, que el intelectual, que el artista, que. que viejo, yo vi ahí anciano, anciano con, con, tocando diciendo hoy, oh, eh, ah, hoy es hoy es hoy El que no está aquí hoy, no, no, no defiende verdaderamente por lo que por lo que, todo lo que critica, ¿entiendes? lo que está criticando, lo que tiene que estar aquí hoy, yo me mando a correr y me meto para un garaje, me meto para un garaje así en una esquina y fue cuando empezaron a tirar piedra, que hay una imagen que que se ve ahí clara, que estaban tirando piedra, piedra para acá y piedra para acá, y entonces yo estaba así en la esquina, diciendo, Ño, ¿qué cosa es esto? Hasta que ya empezaron a tirar tiro y yo me quedo así. Yo no estuve en ninguna manifestación en la que eh, alguien asaltó algo. O alguien, eso, esa información que hay de que asaltaron tiendas, de que hicieron esto, de que hicieron lo otro, yo no estuve en ninguna de esas manifestaciones. Yo no puedo afirmar que son reales, si vinieron del pueblo, si vinieron de la seguridad del Estado. Yo no puedo afirmar nada de eso porque yo no estuve ahí. Las manifestaciones en las que yo estuve, en las que yo estuve, fueron pacíficas y nos oprimieron. Nos oprimieron, nos, dieron, nos tiraron un tiro, nos amenazaron. Nadie estaba para que le den un tiro. Nadie está para hacer un mártir, como quien dice. Nadie quiere morirse. Todo el mundo quiere ver cómo esto cambia. ¿Entiendes? Y el pueblo lo único que está exigiendo. Por lo menos yo lo que estoy exigiendo es que se, que, se nos, que se nos escuche. A mí nadie me puede meter preso, nadie me puede meter preso por yo, exigir mi, mi, mi, mi, por yo reclamar mi derecho como humano, como humano a expresarme, a decir la verdad. Yo, yo, yo, nadie, puede, nadie puede masacrar esa, esa, esa verdad que está vigente, que el pueblo la sufre, cada cual a su manera. Yo no puedo ver como solución. La única solución que la, que, la, que la mayoría de la juventud le ve es irse de este país. ¿Por qué tengo que irme de mi país? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo expresarme en mi país libremente? ¿Por qué? ¿Por qué es un delito eso? Yo lo único que pido es que el pintor que está viviendo esto, coño, que pinte. El cantante que está cantando y está viviendo esto, coño, que, que cante. El que llora que ora. El que salga para la calle, que salga. Los policías que son los que tienen que tirar tiro y todos los que tienen que hacer... Que se viren, ¿entiendes? Que respondan al pueblo, ¿entiendes? Que cada cual haga lo que tiene que hacer y olvídate de eso, el cambio va a existir. El cambio tiene que existir porque se está viviendo. Ya yo estoy consciente de que esto no va a durar cinco años.